Condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Ahora te plantea el vecino Carlos Boada desde la Avenida Lecona Santa Rosalía, Municipio Libertador. La pregunta, Elías, ¿están correctas las alícuotas en los avisos de cobro de mi comunidad? Fíjate Carlos, quien lo puede saber eh, Básica y fundamentalmente eres tú Tú nos enviaste las copias de los avisos ajá, allí hacen alusión A unas alícotas que tú puedes encontrar En el documento de condominio ¿Dónde está la información oficial? La que es determinante La que es indiscutible Sobre tu alícuota el peso de tu alícuota Está en el documento de condominio Si eso es lo que aparece en el aviso De cobro, eso es lo apropiado Si hay una diferencia, si sí debes Recurrir al administrador para solicitar